Hola, ¿cómo están mis queridos amigas de más belleza para ti? ¿De qué se trata hoy este video? Bueno, tengo el placer y estoy muy contenta de, de dejarles saber a todos ustedes que ya mi canal está empezando a monetizar. De mucha forma monetiza, como lo, con los super Fans, con los super chats, con membresías, que ofrece mi membresía. Life streams eh. privada con los miembros míos, enseñales muchas rutinas que yo hago. para ustedes sea más fácil en casa. Y lucir siempre una piel joven, lucir siempre de, de maravilla, todos ustedes. Así que como también les voy a ofrecer como productos de belleza, les enseñaré también cómo van a usarlas. Y va a ser algo muy divertido, como tener también chats privado, eh, dudas que ustedes tengan, que me, me pueden preguntar. Siempre, con mucho respeto, necesito que siempre los chats o los, las en nuestras conversaciones de privadas de nunca ya siempre mucho respeto es muy fácil llevar una rutina de belleza no necesariamente tienes que hacer gastar grandes eh, cantidades de dinero como me mantengo sin arrugas, sin nada, sin usar votos ni nada con una constante rutina que yo con mucho placer les voy a enseñar llenarle a ustedes de, de esa gran autoestima y junto conmigo en mi live stream privados voy a enseñarles paso por paso y así ustedes, mis chicas, se van a mantener muy contentas eso era lo que más quería yo dejarles de saber. Estoy contenta con la empresa por esa razón, para tener un contacto más con ustedes, más personal, con esta ayuda que voy a tener, eh, comprar mejores equipos, muchas cosas más, sí. y ser feliz. Yo voy a hacerlos feliz a ustedes en mi canal y su canal. Más belleza para ti. Nos vemos pronto. Un millón de gracias.